Hola, soy DeltaRay y bueno, hoy voy a traer un vídeo algo distinto por no decirlo de otra forma, es decir, muy distinto. Bueno, este vídeo va a ser importante porque voy a tratar sobre temas que afectan al futuro del canal. Le he querido hacerlo lo más rápido posible, de hecho estoy haciendo esto conforme se está procesando el último vídeo que subí, no sé si lo habré subido ayer, esta misma tarde, la verdad es que no lo sé, pero estoy grabando esto según se procesa ese vídeo, para que veáis lo rápido que he querido hacerlo. Bueno, antes de empezar con lo que quiero hablar y todo el tema... Eh, bueno, como estaréis comprobando Este vídeo apenas tiene música. si es que tiene La verdad es que no sé si pondré Pero mi idea es no poner ninguna No tiene ningún guión Todo lo estoy improvisando Y tampoco tiene nada de De vídeo Solamente tiene de fondo Seguramente la que sea la miniatura Del propio vídeo Así que se puede decir que es un formato tipo, tipo podcast, así que si queréis hacer otra cosa mientras podéis hacerlo para que así todo lo que diga sea lo importante, simplemente eso y no no otra cosa como pueda ser un vídeo o algo. Podéis hacer otras cosas mientras escucháis esto y sin problema ninguno, mientras que claro mi mensaje, claro está. Bueno, cuando empecé con el canal, la primera semana tuve un calendario, me acuerdo perfectamente cuando hice el calendario, estaba súper emocionado, me acuerdo que era dos vídeos a la semana y si no recuerdo mal, los fines de semana solamente uno, de eso no me acuerdo del todo, no sé, no me acuerdo si, si también había vídeo de Super Mario 64 los fines de semana, pero planeaba hacer dos vídeos a la semana teniendo clase no sé cómo se me ocurrió la verdad y de forma inmediata me di cuenta de que eso no era posible así que lo cambié a dos vídeos a la semana sábado y domingo siendo estos pues sábado el formato que tengo ahora mismo básicamente y el domingo las noticias Después con el tiempo vi que tener las noticias el domingo no era muy viable porque me llevaban muchísimo tiempo de preparación. Era básicamente empezar a recopilar noticias cada semana y, y, y a desarrollarlas, claro. Y el propio domingo, para asegurarme de que nada se quedaba fuera, grabarlo, editarlo y subirlo. La verdad es que no sé cómo podía hacerlo y no era muy viable, pues eso porque me lleva muchísimo trabajo y porque al final tampoco recibía muchas visitas tampoco es que todos mis vídeos sean lo, lo más visto de youtube pero me comprendéis así se quedó lo que tenemos hasta ahora que es un vídeo semanal cada domingo y he aguantado mucho con este formato pero es que me he dado cuenta y gracias a personas con las que he hablado que es que puedo llevar esto, pero no quiero llevar el sistema así realmente. Al final muchas veces yo creo que acabo hasta quemado y, y se me olvida la finalidad de este canal. Que este canal es precisamente mi hobby, no es mi trabajo, yo no vivo de esto. Y solamente me plantearía una cosa así, si ganara muchísimo dinero con Youtube, cosa que no ocurre, de hecho no veo ni un solo euro con, con Youtube, este es mi hobby y debería pensar en este canal como tal, como mi hobby, no como mi trabajo. Es que muchas veces acabo con un vídeo, muchas veces incluso acabo el propio domingo cuando subo el, el vídeo y ya tengo que pensar en, en escribir un guión, grabarlo editarlo y subirlo porque porque es una semana nada más la que tengo de tiempo al final pues eso es acabo muy cansado la verdad yo disfruto mucho la verdad es que disfruto mucho haciendo vídeos pero hay veces que se me atragantan y yo siento una presión enorme aunque al final la vea poca gente pero yo siento mucha presión pensando que tengo que dejar un vídeo terminado para el domingo y este por ejemplo, el anterior, he tardado bastante más de lo que pensaba porque es que se me ha atragantado, es que era un vídeo con muchísima edición y aparte también porque he tenido mis complicaciones, por ejemplo he estado resfriado una semana y los primeros días, de hecho todavía tengo un poco de tos, un poco de, de congestión nasal también pero los primeros días es que no tenía ganas de tocar el ordenador para editar. No tenía ganas. Y después pensaba, sí, me está quitando tiempo, pero es que al final yo estoy antes también. Así que lo que venía a decir, pues, es básicamente eso, que no va a haber vídeo semanal ya a partir de ahora. Porque pienso que yo estoy primero, pienso que hay cosas antes que YouTube. Y pienso que... Esto tiene que formar parte de mi tiempo libre, no de mi tiempo en el que yo sienta obligación de trabajar. No sé si me explico. Porque al final también me lastra un poco en mi vida personal, porque yo apenas salgo con amigos, muchas veces he, he pensado en... No voy a salir con, con tal amigo porque es que tengo que terminar este vídeo. O después también me puede lastrar mucho en, en la universidad. Yo estoy en una universidad, estoy en cuarto de carrera. Evidentemente no es que tenga el mayor tiempo del mundo. Pero es que además, cuando tengo ese tiempo libre, yo no tengo ese tiempo libre para, para jugar, que ya sabéis, tengo un canal de videojuegos, evidentemente mi mayor hobby son los videojuegos. Pero es que no me está dando tiempo tampoco a eso. Tengo a medias el Persona 4 Golden, tengo a medias... Eh, también Shin Megami Tensei, Strange Journey para Nintendo DS, tengo a medias incluso los Super Mario 3D all Stars los tres juegos, bueno, los tres juegos no, pero, pero sé que a otras alturas lo habría acabado ya, y no lo he hecho. Por cierto, quiero hablar sobre ese juego en un vídeo más adelante, pero eso ya es otro asunto. Así que a lo que voy es eso, seguirá viendo vídeos pero a lo mejor tarda una semana, a lo mejor tarda dos, tres, un mes, dos, lo que tarde, pero primero voy a estar yo, y espero que eso lo comprendáis. Lo que sí os quiero pedir, primero, aparte la paciencia, pero también que me sigáis en Twitter. Dejaré el, el Twitter en la descripción, también está en mi canal, eh, también sale en la pantalla del final, pero... Seguidme en Twitter porque yo no tengo la no tengo la pestaña de comunidad activada, así que voy a utilizar Twitter como esa pestaña de comunidad para para ir avisando de los proyectos, cómo va de avanzado y todo eso, así que seguidme ahí porque ahí voy a intentar estar activo y e ir hablando sobre estos proyectos, y creo que no tengo ya nada más que comentar, solamente eso, que por favor comprendáis esto, esto es mi hobby, no es mi trabajo, yo no recibo dinero por esto ni planteo recibirlo, o sea, incluso aunque recibirá dinero en un futuro, este no es el trabajo de mi sueño. Este es mi hobby, este no es nada más. Solamente pues me plantearía que fuera mi trabajo si recibiera dinero de una forma muy abundante y de forma estable. Es la única opción que que tiene este trabajo de ser eso, un trabajo. Por ahora es solamente un hobby. Así que, bueno, ya está. Creo que eso es todo lo que tengo que decir. Aún así, os pido que os suscribáis, porque me encanta subir vídeos, de verdad que me encanta. Pero me lo voy a tomar con más calma, así que también dale a la campanita para saber cuándo suba vídeo. Y no sé si me dejo algo en el tintero, pero... Bueno, sí, me dejo algo en el tintero, de hecho, y es que, bueno, que creo que esto también es una buena opción para el canal. Como os digo, yo hasta ahora tenía una semana para hacer estos vídeos, una semana simplemente y ya está. Eso también me limitaba muchísimo a la hora de trabajar, porque además mi, mi editor no es que sea el, el mejor editor del mundo, me cuesta muchísimo trabajar con el editor... El editor me refiero al programa no, no hay ninguna persona que medite medito yo solo pero el programa si sí es verdad que va bastante va bastante mal así que entre unas cosas y otras pues acabo muy limitado pero si tengo más tiempo pues quizá me los puedo curar más puedo hacer vídeos más largos también por ejemplo es que mmm, no hablo yo mucho de otros youtubers en general pero joseju el, el canal de youtube joseju no sé si lo conocéis Subió un vídeo hace hace un tiempo ya, hace unos cuantos días, sobre Spec Ops de LINE. Era un vídeo de una hora y media, o, o creo que una hora y 45 minutos, larguísimo. Sin embargo lo cuenta de una forma, y está hablando de algo tan interesante, que es que se me hizo cortísimo. Y quizá a mí también me gustaría hacer una cosa así en un futuro, pero es que ahora no tengo el tiempo para hacerlo. Pero con este nuevo formato, quizás sí. Y a eso es a lo que voy. Quizá sí que pueda venir muy bien este, esta especie de descanso entre vídeo y vídeo. Para el canal. Porque puedo llegar a hacer más cosas que hasta ahora no podía. Y ahora ya sí que sí. Y así que lo dejo. Lo que os he dicho, suscribíos por favor, dadle a la campanita para saber cuándo subís y seguidme en Twitter para estar al corriente de todos mis proyectos y de cómo voy y todo eso. Aparte también comentaré otras cosas, claro, no todo va a ser mi, mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto. Adiós.